muy buenas chicos qué tal está ese más que mini estamos en este bus simulator 2018 estamos aquí donde nos quedamos ayer con un nivel 7 casi 7.000 casi 7.000 perdón 7.000 no casi 70.000 mil euros chicos de de casi 70.000 euros chicos de bueno pues de la ganancia nos quedamos total en realidad fueron se, 70 70 millones eh, 28 19.000 euros bueno 70, 70 euros en total vale, sí y bueno pues estamos al nivel 7 tenemos tres autobuses en nuestra propiedad ya compramos uno chicos y vamos para allá, vamos a entrar, vamos a unirnos y vamos a ver qué tal vamos a utilizar un nuevo este vamos a utilizar el nuevo bus que nos hemos comprado el más Lyon un, un bus ya bastante bajo bastante bueno que lo vamos a ver seguramente eh, tipo pues más largo y ya lo veréis vale pues aquí estamos chicos nos acordamos aquí y bueno nos que habíamos quedado en el, en el... Vale, nos hemos quedado en el objetivo agricultura y se incorpora las zonas la zona, incorpora las zonas agrícolas industria a tu red de de rutas utiliza autobuses de de GNC para trasladar trabajadores de Sobel de Graus y Oakville a, a su lugar de trabajo vale chicos pues lo que tenemos que hacer prácticamente asigna al menos un conductor y selecciona solo los autobuses GNC vale vale, realiza la, la ruta con un autobús de CNG bueno, no pasará chicos, a ver, os cuento la paleta, y os digo para para que pueda comprar un autobús CNG, ¿vale? de este tipo de combustible tendría que ir a la tienda, ¿vale? vale vale este es un CNG, ¿vale? chicos, entonces necesito un nivel 9, ¿vale? necesito un nivel 9, aún estamos en el nivel 7, ya no estamos ni en el 8 entonces me compran más líos bueno, para ir haciendo una rutilla y ya pues que le tengo aquí, no os miento me voy a, a mis autobuses y aquí lo tenemos y bueno pues ir entrenando chicos, y Ya hasta que lo consiga hasta que llegue incluso a nivel y que tener incluso tener el lo, lo que es el este disponible el, ahí incluso llegar hasta que lo tenga disponible y ya está chicos no tiene más hasta que lo tenga llega hasta el nivel hasta que lo tenga disponible y ya está vale vale aquí puedo ponerme este pero bueno me puedo poner este y lo puedo cambiar de color nos podemos poner verde verde vale que pegatina pongo chicos ahora vale, puedo hacer una cosa esperaos chicos modo colocación a crear algo así, ¿vale? algo como un diseño vanguardístico, ¿vale? no está mal así ahí está perfecto no sé si se dice que lo voy a tunear, chicos eh, vale mm, no está mal, no está mal eh, color o lo mejor, sí vale, las bandas las podemos poner color tipo así ah, vale, entonces este color, este aspecto no vamos a poner aspecto y bueno, no queda bastante mal este diseño, ¿eh, chicos no queda nada mal vale, ahora podíamos poner Ay, mira, lo que me estoy inventando aquí <ríe> haciendo, Picasso, haciendo de Picasso, chicos Vale, vamos a probar con un... Alien, sí. Modo colocación. He puesto otra vez el este. Bueno, vamos a ver qué tal nos quedaría. ay Vale. A ver, qué color puedo poner ya ahora aquí. Vale, vamos a poner el mismo color oro. ¿Qué ¿Quedaría? Oh, no me gusta Verde Claro, es que tengo ya verde, chicos Ahí, ay, ahí ay. Está perfecto Ah, sí, así <risa> Está chillón eh, Vale Ahora puedo Este El platillo Vale, vamos a probar una cosita, a ver qué tal quedaría. Es que no veo. Modo cámara. Hmm. Espérate. Vale, vamos a darle la vuelta ahí. Estoy marcando tendencia Vale, no está mal Interesante Está quedando chulísimo El bus, me encanta no está nada mal. A ver, las burbujas creo que también las puedo diseñar, pero ahora no. Vale, vas a este otro lado. Y puedo poner pues una.. esto Estuviera aquí arriba. Vamos a probar. Vamos a abrirla. Ahí estás. Mm. Va a ser que no A ver La colocación No Espérate Ay Vale, esto quería Uh Ah, me he ido No sé eso. Es. Ahí mm. es interesante, me está quedando súper genial, <ríe> qué autobús, chicos, no más habría que coger otra. Vale. Fijaros eh, chicos lo que es esto. Ahí. Vale. Por lo mismo. Me encanta, chicos, se que está quedando. Diseño cookie cookie. Espérate. Qué chulada, chicos. A ver. Eh, personalizar. Vale, este hemos dicho, ¿verdad? más de lo mismo perfecto vale me faltaría una más eh, colocación aquí ese es lo mismo vale genial vale aquí le puedo meter más tralla vale a ver aquí vale ahora aquí vale tengo una yo por aquí sí Voy a colocar. Eso es... Ay. Espera. Eso está perfecto, chicos. Vale, me falta una. Y a poner el corazón C. ¿Qué pasa? Espérate. Que le voy a colocar. Vale. Ahí. Creo que puedo... Sí. Eso es. Ay. Me falta uno. Y ese uno va a ser... Perfecto Genial bueno, Pues ya tengo autobús tuneado <ríe> Aquí le tenéis, chicos Vale, aquí me faltaría una Pero nada, no, es un relleno poca cosa le voy a poner incluso esto este listón a ver modo colocación vas a bajar aquí abajo mm, colocación vale y le tenemos a ver. vale, tengo azul aquí tengo azulito claro, vale para lo que es personalizar así los asientos tengo neón, que está muy bien el asiento es bambú bruce, que es un asiento más de mármol Esqu esquigle que no sé qué es como cuadrados y el asiento por pues, el normal yo me voy a quedar con Me voy a quedar con Neon, sí. Vale. Pues ya estaría, chicos. Nuestro bus. Eh... Aplicar. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Planifica una ruta de ocho paradas. Como máximo que conecte zona, a zona agrícola, mínimo tres paradas y zona industrial, mínimo tres paradas. Muy bien, chicos. Pues nada, vamos a las zonas. Vale, pues voy a empezar aquí. Dos, tres. Perfecto. Depuradora. Excellent work. I knew you could pull it off. I'm happy to hand you the keys to the agricultural and industrial areas. <ríe> Metaphorically speaking, of course. We haven't done real keys in a very long time. No matter. We're really looking forward to your plans to incorporate these two trap Vale, pues aquí estaría, chicos. Inicio rápido, no jamás. Vale, pues aquí estaría. ¿Ay, qué pasó? Me ha salido así raro el bus Cambiar bus Vale, está perfecto, realista Sí, os iniciar chicos Ya me he equivocado de bus Es que está mal puesto, espate Perdón Ahora sí Vale, ahora sí, chicos Está todo, vamos Vale, aquí entramos en nuestro megabus que no había arrancado, nos vamos chicos vale, vas a darle a la derecha, perfecto eh, que aquí limitador, rampa, freno tendido apagado perfecto Run of season 15 of Winter of Passion revealed so much, thank you. I need to purchase several tickets. No entiendo. No entiendo, chicos. Si le he dado. Ya está. Porque oh, lioso. chicos, que mire. No, es como antes, espérate. Joder, no lo entiendo, chicos. Bloquear, ojo de la puerta. Chicos, esperaos un momento Desbloquear hoja de la puerta, vale Desbloquear hoja de la puerta, vale Ya está en este, en el Man Lions pues bueno, es más diferente es más realista aquí la tableta de de GPS es lo que lo que más realista se ve, vamos, lo más cambiado que se ve así el cuadro también a ver, es muy cambiado, es más grande más amplitud de los botones, todo un poco Entonces, pues es diferente. El mal León sí, de los demás. Cambia bastante. Todo el tacómetro, todo, todo. Chicos. Ahora. ¿Es que no entiendo. Nada por nada. Esto ya me ha pasado más de una vez, ¿eh? yo. Y voy para allá, es un momento. Espera, esperaos. Vale, joder, que hay tres chicos, hay tres Joder, hay tres Hay tres Vale A ver, ahora sí ¿Qué decía yo Que hay tres puertas Veis, es que había tres puertas, ya decía yo. Digo, me extraña. Que no se quite. Uff, no mal que me he dado cuenta, chicos. No entiendo. Le he dado, pues no sé cómo. Ah, pues no me quitan dinero. O oh, sí. Fuera, le doy. Es que aquí el mirar. Madre mía, chicos. De un peatón, para que ya lo sepáis O pues luego se verá que pues que me han quitado pasta Pues todo eso Nos acepta, creas que no Todo eso acepta Ah, está cruzando I feel like I'm in a game. Oof. Look at all the garbage along the roadside. Why can't people manage their own trash? Yeah, me neither. Okay. Right on time, thank you. <laughs> Goodbye. I need several tickets. Thank you. Here you go. Of course. Here you go. Hold on. Here. Here you go. Where is... Ah, here you go. mal que he disminuido chicos porque madre mía me comía la el Baden ese me lo comía chicos bueno ya hemos terminado la ruta ha sido muy buena vale y nada pues vamos a las cocheras están ya aquí Sí. Aquí vale, sí, sí. Creo que no la veo. A ver cómo me meto yo aquí. Ahora. Vale, ya entra Eso es. vale, ahora sí, chicos Perfecto Vale Bien Pues vas a pagar todo y es que la luz de cabina es menos que los otros aquí menos luz de cabina muy bien nos hemos acabado. Precioso chicos negativo vaya tema bueno es que nos han pasado unas cosillas ahí pero bueno está bien está bien vale pues ya la tenemos pues nada chicos pues yo he hecho un vídeo y así un poco cortito porque mañana me voy a un sitio y bueno pues ya no haré vídeos hasta el viernes, seguramente. Así que bueno, ya sabéis, aunque sea el viernes, nos vemos por aquí. Y bueno, ya sabéis que mi canal pues este es más gaming. Y bueno, ya tenéis por aquí los botoncitos, chicos. Suscribiros, comentar. Y nada, nos vemos el siguiente. Yo soy... eso, ya sabéis. Nos vemos el siguiente. Comentar, darle like, me gusta. Y ya sabéis, nos vemos. Chao.